la hice una vez la puedo hacer de nuevo vamos, no, miren 1, 2, 3, 4 viene la estrella, viene la estrella listo, tenemos la estrella, vamos 1, 2, 3, 4 vamos, vamos, vamos, ya 1, 2, 3, 4 viene la estrella, viene la estrella listo, estamos ahora vamos 1, 2, 3, 4 ya, no le da para mal weón de esto lo botamos al, un, en, en, al minuto 24, ¿cachai? No es malo. Ahora tenemos que aplicar ultra velocidad, compadre, y botarlo antes del minuto 2. Y ahora empezar a wear. Vamos, vamos, listo. Ahora tenemos desde el 50, tenemos 40 segundos para botarlo y el hueón va a aparecer con mucha energía ahora. Vamos, vamos. Vamos. Listo. Lo matamos al primer, al primer minuto, compadre. ¿Qué les parece? Round one, round one, y así se mata a un flamenco, weón. Pero le he gustado, weón, así se hace.